Gracias, señor presidente. Señorías. Eh, la Directiva Europea 2008-6 se traspuso en la Ley del Servicio Postal Universal del año 2010. Esto supuso, bueno, esta ley fue reformada más tarde, en el año 2012, y esto supuso una apertura del mercado postal en nuestro país, permitiendo la participación de empresas de distinta entidad jurídica al servicio postal, así como los requisitos y condiciones del servicio. Esta misma ley establecía la concesión al Grupo Correos actualmente dependiente de la SEPI, y establecía la concesión en condición de operador designado por el Estado para el Servicio Postal Universal, regido por principios de equidad, no discriminación y continuidad. Además, esta misma ley, en el artículo 1, recogía el pleno derecho de los trabajadores. Sin embargo, no obstante ese artículo, la plantilla se ha visto reducida en miles de personas y el uso de contratos precarios es cada vez más común, lo cual afecta claramente la calidad del servicio. Creo que ya eh, sus señorías han repetido que el convenio colectivo se está retrasando ya más de seis años y, sin embargo, hay en este mismo tiempo donde este convenio colectivo está parado. Eh, recortes salariales y congelación salarial. Los presupuestos que se aprobaron aquí, los presupuestos generales que ayer se aprobaron aquí en esta Cámara, confirman los recortes al servicio universal postal. El plan de prestación del servicio postal universal, a pesar de que es algo reclamado tanto por el Grupo Correos como por el, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, son cinco años, ya son cinco años los que se vienen retrasando. Pero sabemos que el Gobierno suele hacer lo hago este año, no, lo haré el siguiente año y me comprometo a hacerlo este año y uno tras otro, tras otro. Lo único que parece que saben algunos Gobiernos es blanquear y normalizar la corrupción. Entonces, eso. Lo que hace, nos castigan con su ley del silencio, que lo que hace es esconder la miseria que es la corrupción. La corrupción tiene una consecuencia muy clara y es que daña y afecta a cualquier tipo de servicio público y, en este caso, concretamente, a correos. La ley del año 2010. Es imposible que simplemente es imposible que se cumpla por parte de la empresa Correos, porque no se le permite con semejantes presupuestos. La consecuencia cuál es la presión clara y directa hacia los trabajadores que sufren eh, situaciones de estrés y de tensión, y por supuesto las zonas más alejadas no pueden disfrutar de un servicio de calidad como sería su derecho. Y voy a cerrar ya diciendo que bueno, esta bueno, esta falta de, esto es una falta de comunicación y aclarar que esto es claramente un ejemplo muy claro del ABC de la privatización. Los gobiernos sucesivos incluyo aquí a ambos partidos, SOE y PP. Les encanta el ABC de la privatización, que es desregularizar, de de infradotar al servicio público, después argumentar que claramente no funciona y, como consecuencia, luego pues lo privatizamos. Y esto supone beneficios para algunas empresas, por supuesto, no para la totalidad de la ciudadanía. Esto es afectar a los servicios públicos y universales. De todas maneras, desde luego compartimos el espíritu de esta moción presentada por el Partido Socialista, pensamos y establecemos algo, eh, emplazamos al Gobierno a que restablezca el presupuesto y la plantilla, a que se vuelva, se negocie el convenio colectivo respetando los derechos de los trabajadores y, desde luego, a que se comprometa con el servicio público de calidad. Se cumpla la normativa que existe y, por estos motivos ya expuestos, votaremos a favor. Muchísimas gracias, señorías.